Señores, es Gonzalo está en San Francisco, Neto. Gonzalo está en San Francisco. Eh, la persona. Yo no sé por qué Neto se pone así. La persona, ay, ¿cómo yo estoy? ¿Tú quieres que venga San para Francisco, miren, señores, miren ahí. Eh, ¿Quién está ahí? El hombre Félix Rodríguez, apoyando a Gonzalo. Mírenlo ahí. Se olvidó de Lionel y ya no le hace caso a Lionel. Ahora le hace caso a Gonzalo. Ay, ay, eso. Eso. Ay, eh, ¿Cómo que este país va a adelantar? Mire, ¿Eh? mire, mire, mire, qué, qué alegría tiene siempre un hombre condenado. Dí qué. acá. Señores, una pregunta. Vamos a decir si la gente está actuando. Hoy está lo de Gonzalo. El domingo es lo de Abinader. Aquí, aquí en esta ciudad. ¿Cuál llevará más gente en su recorrido? 809-725-0505. ¿Cuál llevará más personas? ¿Gonzalo hoy o el domingo, Luis? Mi Neto, mira, esto, mira a la gente ahí, ¿eh? la gente está en la calle, apoyando, ¿eh? apoyando. ¿eh? Mira ahí a Félix. Era días. No, porque pues, era días, Neto. ¿Es pues, un ladrón? No, no, todavía no es un ladrón, Neto. Todavía una sentencia no lo ha determinado. Todavía no lo puede decir ladrón hasta que no, hasta que la, hasta que no llegue el Supremo. Mire, mire, mire, mire, mire, mire. 809-725-0505. ¿Quién llevará a más gente? ¿Gonzalo o Luis Abinader? Gonzalo ya empezó. Oye, señores, si usted, usted está viendo que en la calle mira, está Mira qué apo apoyo tiene Gonzalo aquí. Mira qué que apoyo. Mira eh, el apoyo. Puto, mira qué apoyo. Pues está bien esto. Félix Rodríguez. Ay, ay, ay. Lo no digo Digo, eso, esos millones dan para todos. ¿Cuáles millones? Los millones que Félix tiene. ¿Qué es lo que va a tener? Sí, lo pues que no? va a quedar? No va a eso quedar tiene que nada. salir en Televisión Nacional. 809-725-0505. ¿Cuál llevará más personas, Gonzalo? Hoy, si usted está en la calle, puede decirnos. O Luis el domingo. Luis Abinader viene el domingo. Si la gente quiere saber, ¿cuál usted cree que va a llevar más persona. Yo creo que Gonzalo en San Francisco no está muy bien esto, ¿eh? ¿no? A lo buenas. Eh, adiós, Luis. Dígame, ¿quién va a llevar Luis. más gente? ¿Ya usted está viendo lo de Gonzalo? ¿Ve, ve la gente en la calle? Luis, cuando... Luis, Luis, Luis. ¿Luis va a llevar más gente? Luis. Ah, Luis. la gente dice que Luis ah, va a llevar... Ahí está, Neto, la gente dice que Luis va 809-725-0505 ¿Quién trae más gente a San Francisco? ¿Quién atrae más gente a San Francisco? O sea, no, ¿Quién persona? va a convocar? ¿Quién, ¿Quién va a convocar? Más, más gente, Puede Más ser personas, Luis. Luis Ya yo veo a González que hasta Félix Rodríguez se motivó, eso quiere decir que, que está comenzando a convocar gente, porque hasta los muertos está resucitando, porque mira, está Félix ahí, ahí está Félix, sí, sí, es verdad, no te frías, flaco, es verdad... Eh, sí, pero que eso está bien. Mira, ahí está Feli. Eh. Eh, si Feli está muerto de la risa, un hombre que estaba muerto y padre y madre, y no resucitaron, eso quiere decir que hasta los muertos están ay, saliendo ay, a ver a Gonzalo. ¿Y cómo ese hombre tiene esa fuerza de salir a la calle? Creo que él puede salir neto porque iba al supermercado, ay, iba al Ignacio, me. un hombre normal neto. Es lo que está esperando que la Suprema Corte de Justicia diga si la sentencia va o no va. Recordale C809-725-0505. A la buenas, ¿quién llevará más personas? Gonzalo, digo con más. No, Gonzalo no, o Luis. ¿Y dónde tú has visto? ¿Y dónde tú has visto arrastrando gente? <risa> <¿pero, pero>, ¿quién, <risa> ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Los muertos lo que hacen es el Hoy, hoy. ¿Hoy tú crees que son muertos hoy? ¿Eh? Hoy son muertos hoy, hoy no, el Luis, hoy lo y no muerto. ¡Ay! 809-725-0505. La persona puede llamar quién llevará a más personas. Luis Abinader. ¿Quién convocará más? Porque eso es así. O, ah, recuérdate, esto que ahora está Richard del lado de, de Gonzalo. Que se le va a hacer más difícil a Luis. ¿Cómo se va a hacer más difícil a Luis? Pues estos muchachos está como loco. No, no, no nos no, no retrata sobre eso. Diga porque Richard ha pasado Te para Estoy preguntando, esto. tú, ¿Qué ¿tú es? que sabes de eso. loco no, no le sumarías. Por dicho no se llevó ni, ni, ni 20 gente. Por coño, nomás, pero escúchame la palabra. No, eh, nieto, de, de, de, de de no le a tocar eh. ahí. pues está bien, ahí neto. Está bien. Uno vive acá. 809-725-0505. ¡A lo buenas! ¿Quién convocará más personas? ¿Luis? Okay. El domingo o hoy Gonzalo. Buena, Luis Sabinader. Ahí está, Luis. Señores, Luis. Pero que no va ¿Quién a tener... va a convocar juve... más personas? Y La juventud, Néstor. La juventud se va con, con Richard. ¿Eh? ¿Con cuál? ¿Tú, cuánta juventud te lo va a llevar? Tú tienes que estar ¿Cuánto está dando Richard? A la buena. A la buena, dígame. ¿Quién va a convocar más gente? ¿Luis Abinader domingo o hoy Gonzalo? Luis Abinader, mi hermano. Ah, mira, dicen que Luis. Néstor, yo lo que creo que la gente tiene que acordarse que Richard no va a estar ahí. ¿Pero y cuándo Richa has, has atrás, gente? Ponte tú en una esquina. Es más, hay flaco. Voy a poner flaco en una esquina. Y a Richa en otra para que tú Pero veas. hoy la gente va a ir por donde Gonzalo a apoyarlo. ¿Tú no crees que la gente lo va a apoyar, Gonzalo? Tienen que ir obligados y no lo, lo cancelan. <risa> <risa> lo cancelan. Sí. Todos somos trabajadores. Bien. Todos somos trabajadores. Imagínate. ¡A lo buenas! Te vino a mi amor. Dime. Lo que van a ir a la caravana será lo que le van a pagar dinero, porque no hay gente para nada. No hay gente, ¿tú estás viendo gente? Hello. No, esa hasta en la calle, esa llamó de la calle, que no hay gente. Eh, eh, señores, no digan eso, la gente quiere, quiere a Gonzalo, señores, la gente... ¿A, ¿A dónde lo quieren? ¿A dónde? ¿A, ¿A dónde? Por el amor, el amor... ¡A las buenas! Saludos. Dígame para usted cuál va a convocar más persona, Gonzalo sí. Castillo hoy o el domingo, Luis. Luis Abinader. Abinader, ah, Luis. Ah, pero que también otra cosa, neto, que tú, tú te quieres tú quieres estar guillado ahí, sí. tú muy bien sabes que un domingo la gente no está trabajando y la gente va el domingo ah, ¿Eh? es una ventaja. Ah, ¿eh? ah y lo que a un trabajador. Trabajador. La tiene que ir todo el mundo, te que limpia, en, en, en el palacio de Justicia tiene que. ¿eh? Son tres gatos, neto, tregato. pero tregato. la gente no puede salir de gato. Torega, ¿toma salir? Toregato. Por eso, oye, me, va a tener las instituciones públicas nos van ganando. Luego va a tener a quedar, así, es. una ventaja. El domingo las la la no, instituciones no, públicas nos van ganando. Entonces no no no lo amenazan a ellos para que vayan a los lo mexicanos. Sí, pero van dos no o tres, van a entregar. Genesis acaba de pasar no, no, al PLD. No no no no. Eso es algo. No no no, no. Claro, porque pues tiene mamá? ventaja. No voy a hablar más acerca Hay ventaja, claro. Ventaja tiene, porque es domingo y lo bueno, a lo bueno. El uno puede venir Luis Abinader y eso está ganado. No me hables de eso. No me hables de eso de Richard y, y de esa gente. No me hables yo no de eso. no sé de nadie. No, no, que tú lo estás defendiendo. No, yo eso sé de como... nadie. A lo bueno, no, díganos, pero... ¿quién va a llevar más personas? ¿Qué pasó? ¿Se quedó? Se le fue. Yo lo que te estoy diciendo, no, Neto, dice que un no, Neto, que neto sí. te digo Neto, que es una ventaja el, que, el, que, el domingo, que, domingo. que el domingo Luis le haga, porque el domingo la gente… Es la más trabajando. fácil para la gente prepararse claro, y sacar una de hora de ese día Eso, tú lo pones en duda, el triunfo de Luis Abinader, ahí viene la elección. Yo no sé de bueno, triunfo, señor, yo te he dicho ah, de triunfo. Señor, es que tú, oye, no Un ahora. peso, un, un triunfo, peso eh. no se da neto, en la manifestación de Luis Abinader. No se da un peso. Neto, neto, yo no estoy hablando… Neto, yo no estoy hablando… Ah, ¿qué es lo que quiere Luis ¡A los huelas! ¿Aló, buenas? Se cayó. Néstor, yo no te estoy hablando... Un hoy. peso no dan. No, un peso no dan. ¿Cuánto están dando hoy? 500. Te llenan la gasolina. Y si no, va, está cancelado. Yo no me muy feliz de... que tenga dos okay. muchachos no, no que están trabajando okay. algo gobierno. tú no crees que están dando? Neto neto. Que estén amenazando. No, ¿Quién no, no lo cancelan. No, neto neto neto. Escúchame, Neto. a neto, no, no, neto, no, no, neto, no, no, neto neto neto neto. Eso ahí. espérate espérate espérate espérate, Neto. Neto, Neto, Neto Espérate, espérate. Yo no sé si Luis va a ganar o no. Vámonos a decir. Yo no estoy con porque tú espérate, no me hablas de política. Espérate, no, pero espérate, el espérate, sí. espérate. El pueblo está hablando. Espérate. Yo lo que digo. Entonces, es... es de aquí que no están llamando. Déjame hablar. No, no. Ah, pues no, okay. el pueblo está hablando. Aquí yo lo que me... te digo es que estamos hablando de, la, de los dos actos políticos. Hoy es de Gonzalo y el te domingo. Ya dejar que tú fluya, después eh, me deja hablar. Pueblo, está, bien. está bien. Hoy es de Gonzalo y el domingo es de Luis. Yo entiendo que Luis tiene una ventaja porque el domingo nadie está trabajando <risa> y eso es no que la ser gente realidad. neto se sube más es una realidad, es una realidad. neto Japón, puede ser bravo por eso Luis ni ni Abinader no. ha venido un martes aquí cuando Mar? y ha llenado tengo fotos el día que yo no vine aquí a, a, al programa tengo fotos y videos no, pero nadie, no, no, no, un día de no se semana entonces no me, no, no lleva personas. Pero no me compare, no me compare. Que el día porque ha favorece, un martes, el día un día martes, lo hasta los negocios de venían cierran. un martes. Entonces Luis, no me hables tú a mí que después día, esto no es por día, esto es porque el pueblo se cansó. Una pregunta, Génesis, cansó. Entonces, Neto. Una pregunta es Génesis. lo mismo Neto? Una pregunta, bueno, que ha Luis, Neto es, que es lo gente. mismo, Neto es lo mismo un jueves que un domingo. No es lo mismo. Génesis, si vienen pregunta, una pregunta, Génesis. Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Yo Oye, te entonces que te se te tenga te claro, yo no soy de ninguno. Eh, no, tú, tú, tú o sí. Sea, no, no No, no, no. Claro no, no. que sí. Yo lo que te estoy diciendo es Pero el que día es cuando viene Luis. Pero bueno, este cuando día. viene Luis un martes. ¿Por qué es así? Bueno, no cuando ¿Por ¿Qué Luis, condiciona uno? Escúchame. Él está condicionando y a, se bien, va uno. Jugando a bien. También. Oye, Luis ha venido un martes. Pueden llamar al 80972. Luis ha venido un martes. No me llame a llamar. Un martes ha venido Luis. ¿Y qué ha pasado? Pero te está hablando la de, gente, de la esto. misma gente, la misma gente. Pero comparación jueces, con, jueces, con jueces, estos dos eventos. De, de, de sí. bueno, Compárame cuando mm. él vino un martes, aquí. Y Leonel, Leonel. Y el Penco. No me hablo de muertos tú. <risa> Entonces, el Penco vino un domingo. ¿Cuándo fue que vino Leonel? ¿Cuándo fue que vino Leonel? ¿Hace cuánto? Ahora, si tú sabes una cosa. No, de Déjame decirle un algo. Un fracaso. Déjame decirle algo. Ayer, en esto, ¿tú ayer decir yo estaba eso? en la. Claro. Oye, oye. oye, no, no, pues tú estás. Tú oye. estás que oye. Te <risa> <tienes> que decirte <risa> nada. Esto no se puede hablar aquí porque pero, tú oye, estás. allá. Es que, que tú quieres que, minimizarlo que, dispeta, demasiado. Es que honesto. hay que minimizarlo. Señores, dejen. Dejen. De, oigan, oigan. Hay que minimizarlo porque si no hay, no hay. Pregunto. Si no hay, no hay. Pregunto, que casi no vamos para el cine. Espérate. No es una ventaja. Que un acto sea un fin de semana y otro un día de semana. Un día de trabajo. De, de trabajo. No lo es. Yo claro es que que pregunto sí. eso. Te me pregunto vale eso. No me hables del pasado. No, no de ahora. Ah, eh. Ahora lo quiero ver. ¿Por qué no hiciste la pregunta cuando, cuando pasó sí, ese no, no, día? No, no, mate, que no lo hiciste. Eh. Dice, hablo de esta semana. <risa> ¿Y esa pasión? Ahora que te, te hablo. Eh, eh, ¿Y qué pasión? ¿Eh? Pasionó que el pueblo dominicano se cansó del PLD y él no lo quiere aceptar. Yo no dije que Dígate no. Fíjate, Richard. Richard, oye, me, mira, me estoy alterando. Oye, vaya, oigan, vaya. me topé con una persona ayer en el banco. Atención, Génesis. No hablamos más de política aquí? aquí. Porque <risa> este, este, este está compuesto. Me topé con una no, yo estoy con ninguno. No, la la yo estoy con, con, con, con ninguno. Del PRM me topé con una persona en el banco de allí. Tiene tres años secos que ustedes no le dan apoyo. Ey, ey, ey. Y él dice, él me dijo, esto, que mira, el PLD le está ofreciendo algo jugoso. Ey, ey, ey, pero es. que porque él cree, eso es lo que yo deduje, mm. Que Luis Abinader este su año. Él tiene ah, miedo él, que él tiene cree. miedo irse para allá. Que él porque cuando alguien se va para el PLD uh -huh. por unos chelitos y viene Abinader y gana, entonces el tipo que queda en el aire. Uh -huh. Uh -huh. Ah, y cree. por eso yo creo que está aguantando uh -huh. la él tentación cree. del PLD. Yo lo que creo, hablando sobre la... Porque estamos hablando de, de los dos ayuda, eventos. Llamen al 809-725-0505 y digan cuál evento va a tener más personas. No, no, no, llamen nada porque ya... Eh, eh, oye... Hoy es jueves y no va a ir gente. Entonces, yo lo que digo a ti en pen, esto... Es cuando el penco viene un domingo y no es a la gente. En la bueno, Sánchez cuando viene un que domingo. Pero está bien. Pero yo te estoy diciendo no, que no es una venta. tienes que decirme qué pasó ahí. Pero si que... un domingo había venido y trajien gente... De Guaraguao. ¿Sabes dónde es Guaraguao? A el PRM. No, no. Santiago. No, no es segurado. No lo hace. Guaraguao. A Guaraguao. A Burago, o o no lo hacen lo los partidos. Oye, oye Guaraguao. No, no, porque aquí la gente sale sola con, con el PRM. No, no, no, no. Ah, no, no, no. El oye. PRM es lo perfecto para no, ti. Pues, claro que sí. Claro que sí. Ese es el cambio. Es el ¿Y ca por qué habían un Manning? Guaraguao. <ríe> cuando tú llegas a arriba, tienes que durar dos horas y cuarenta y cinco minutos para tú llegar a donde, te va a, a donde va a coger el Para ir a Guaraguao. Ya tú sabes, de ahí tú habitó. Yo lo que digo es que para mí existe una ventaja el día. La ventaja es No siempre. estoy ni a favor de la Gonzalo, es no estoy eh, ni a eh, favor eh, de Luis. Eh, entonces Yo la... lo que te digo una ventaja y te pregunté, no hice una afirmación, Oye. que si no le afectaba que Richard iba a apoyar a la juventud de Rigió. <risa> <Dios risa> ¿Ustedes creen que sí? Si... Gonzalo. A Eso es lo que te pregunté. Eso, eso te reta a ti, tú sabes. Entonces no, pero yo estoy preguntando. Ese tipo de preguntas. Pero que yo no estoy preguntando. Porque ¿no? no, no, no, no, no, no, la gente te, te tiene a ti como un tipo inteligente. Tú entiendes que, que sabes de mucha vaina. Entonces tú estás diciendo una cosa como de loco. Entonces no sumas nada. Estoy preguntando. Si sí, él había, había llevado gente, le alza la mano. ¿A qué? Le a la mano. Este equipo de fue ahí solo. Que se llevan. Y buena persona y buen amigo de Richa. Ahora yo no entiende, yo hizo una no vi elección mal. Yo no vi publicidad ni he visto Un nuevo no, dinosaurio. Yo no vi nada que que, que venía Gonzalo, para acá. <risa> Señores, vamos. ¿Tampoco? Y mire ese viaje, de gente. Vamos bueno, vamos con el bombe, porque estamos pre, con David una vez. Estamos con David. Estamos con David ya ya, no, pero es verdad yo no sabía. Vamos eso. con el bomb, es decir. Nadie sabía eso. ¿Y el bombe tuyo? No lo pongan el bomb. No, no que no tengo Así es que a mí me tratan. No ahora ahora es que mira aquí va a venir tu sin micrófono. Así es que. Ahora que te va a joder tú. David, ¿qué tenemos nuevo en el? en el día de hoy enfócalo ahí solo que se coma su cine ¿Oye? ahí lo que tenemos señores es una polémica con este hombre que está rojísimo ¿cuál es? Nada, Neto. Este, no, porque él no puede hablar. Oye, me, yo no le he hablado mal de nada. Yo lo que le he dado es sugerencia. No, pregunta. Cuando él pregunta. No, pero, pero a mí me es que gusta. Cuando le hablan del de PRM, mira. De a mí me gusta, sí, ver e -esa, mí, tú, ese ánimo que usted tiene. ¿Y por qué? Esa Usted no sabe si yo mañana puedo ir para allá y llevarle tres gente más. Ya. ¿Cómo que no necesitan? Neto, dime, David, dime. Vamos a hablar de sí. es pero yo no vi publicidad tampoco. ¿De qué? De Gonzalo, yo no vi nada. Ah, no. Eso, él, él vino aquí Davis, como ladrón aguas, en la noche. No. Sí. Él vino como ladrón en la noche. I, te difiero de ti, David. Es eh, yo no No me hables de guagua. No a, me hables de guagua. No guagua ¿Qué ahora? ¿Qué guagua? Y anuncio aquí en Telenor también. Yo no vi. ¿Quién lo hizo? Yo lo vi ahí diciendo que... ¿Usted lo vio, hombre? Sí. Mira, pero lo dijo el mail. Así que de publicidad no le faltó a ellos ¿A Gonzalo? No, no le faltó.